Los profesores de la Escuela Juan Sánchez Ramírez del municipio de Las Guaranas salieron a las calles este martes en demanda de la reparación de dicho centro educativo, que se encuentra en estado crítico. Los maestros aseguran que la situación del centro educativo es de emergencia, por lo que hacen un llamado al Ministerio de Educación para que solucione el problema. La situación es que nosotros hicimos una reunión con los padres de la Escuela Juan Sánchez Ramírez, donde acordamos eh, luchar juntos por la reconstrucción del centro. Ustedes, como ustedes saben, ya ustedes han venido otras veces, el centro educativo está en muy mal estado, no está apto para recibir docencia, porque tiene mucha precariedad. Decidimos iniciar hoy con esta lucha, con esta concentración, aquí en el sector de los jardines, pero vamos a seguir más adelante con otras actividades. hoy empezamos lo que es una lucha por las necesidades de nuestro centro. Realmente estamos pasando por muchas precariedades. Nuestros hijos están realmente estudiando de una forma inhumana, donde realmente se nos ha hecho mucha promesa pero ya estamos cansados de promesas, queremos ver hechos, porque realmente no estamos pidiendo, sino que estamos exigiendo realmente cómo tienen que estudiar nuestros hijos. Nuestros hijos están estudiando de una forma inhumana, donde no hay baño, donde cuando llueve no pueden recibir clases porque la escuela se inunda, donde hay necesidades de, de toda magnitud, el sin ya está casi en desplomarse, están hasta en peligro nuestros hijos. NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.